Hablamos con el señor Díaz. Don Manuel Díaz nos ha dirigido hoy a esta gran empresa destinada a este fruto que lleva el hueso por fuera y que además no lo comemos. Se trata de la fresa elaborada y hemos visto bueno, cómo trabaja un montón de puestos de trabajo que se genera, sobre todo en esta época. Y vamos eh, a hablar con Manuel para que nos hable pues, de esta elaboración que hacen aquí y cómo se hace y cómo ha sido esta temporada de fresa que ya está en todo pojeo. No, Manuel, buenos días. Buenos días. No, todavía no, todavía por suerte no estamos en pleno apogeo, uh -huh. estamos empezando la campaña, un poquito adelantada, eso sí, con respecto a otros años, pero vamos, todavía nos quedan mucho, muchos meses por delante de, de campaña, si y Dios quiere. ¿Hemos tenido un invierno frío? Bueno, todavía estamos en invierno, pero no ha hecho... No, no hemos, hay tenido una, se... hemos tenido una temperatura muy cálida, con lo cual la, la plantación se ha adelantado toda. ¿Y la ha beneficiado, eh, ¿no? o sea, eso ha beneficiado? Bueno, en parte ha beneficiado y por otra parte ha perjudicado, pero vamos, está, estamos. Entonces, Cuénteme cómo todo es este proceso. ¿Cuántas fresas llegan diariamente aquí a la nave y cuántas se clasifican eh, para salir a la calle? Porque es un trabajo que hemos visto ahora mismo que es casi artesanal, que se elige sí. una a una para que no haya ninguna picada que esté en todas en perfecto estado. Sí, sí. Bueno, aquí nosotros hacemos un 50% en tarrina y otro 50% aproximadamente en, en caja de de 2 kilos. ...tanto en primera como en segunda... ...más primera que segunda evidentemente, gracias a Dios... ...y la clasificación se hace en el campo directamente... ...después que lo único que hacemos aquí en la nave es la manipulación... ...o sea, digamos quitarle los lo desperfectos que pueda traer la tarrina del campo... ...envasarla en su caja definitiva, en su caja de cartón... ...y ya bueno, o bien con tapadera, bien con flopá, bien con film... ...como el cliente solicite, demande. Claro que sí. demande. Bueno, qué tiene la fresa de Huelva, que no la tienen otra fresa... El clima, el terreno y los vuelve, ¿no? Y los vuelva, no <risa> vence. Claro, no, pero un todo, ¿no? todo todo, pero el clima influye bastante. Hemos visto el tamaño y la calidad de la fresa que la acabamos de ver, o sea, que es una fresa exquisita, es que ya el olor que tiene ya te está diciendo cómeme la fresa. Si este año este año tenemos gracias a Dios muy buena calidad hasta ahora, muy buena calidad de fruta y en todas las variedades hay buena calidad y Digamos, ...y lo estás viendo, que, que es una producción... ...ahora mismo aceptable y que está bastante bien... ...tanto en sabor, como en color, como en textura... ...todo está bien ahora mismo. Bueno, ese Platero que habéis tenido ahí... ...como la hora del autor, ¿no?... ...que paseaba con estos campos, ¿no?... ...yo creo que salió tan bonito, ¿no, Platero... ...por estas fresas también, ¿no? Sí, sí... Todo, en... ...todo un poquito, todo un poquito. Bueno, la verdad es que usted genera muchísimos puestos de trabajo... ...con lo cual le damos la enhorabuena... Sí, ...lo felicitamos por... La empresa de cuatro socios, el Jote. ...que es la, la empresa, JT de Sociedad Cooperativa Andaluza... ...que es la empresa, son de cuatro socios... ...y son ellos los, los dueños de la empresa... Yo ...le damos trabajo. Este equipo de verdad, enhorabuena... ...por sacar este trabajo adelante... ...un trabajo casi artesanal, que hemos visto... ...cómo envasáis, cómo clasificáis... ...realmente es una maravilla... ...cuando nosotros compramos la fresa... ...no sabemos el trabajo que hay detrás... ...y hay mucho trabajo, tanto Yo, cuando está en el campo... ...mucho como trabajo, muchos puestos de trabajo... ...y, y mucha, mucha pasión por hacerlo bien... ¿no? Que si no, ...definitivamente, bien trabajo, muchas gracias... Y Exquisita fresa, gracias. A ustedes.